Hola chicos, ¿cómo les va? ¿Bien? Me alegro, yo también estoy muy bien, muy contento sí. En esta oportunidad les traigo algo bastante divertido y copado Vieron que en este último momento está un juego muy muy tendencioso O sea, Fall Guys. Eh, No sé si se pronuncia así o está bien pronunciado Es un juego de un muñequito que se parece a un malvadisco ¿Sí? Que va corriendo y va haciendo un montón de, de, de peripecias para llegar a conseguir la corona. ¿sí? Y son un montón de jugadores, son como 60 jugadores que juegan de distintas partes del mundo. Bueno, en esta oportunidad, como vieron en el video anterior, que terminé la cortina del, del video con uno de los personajes de ellos. Vamos a hacer el personaje principal. Les voy a mostrar cómo se dibuja, es muy fácil de dibujarlo. Y después lo que vamos a hacer es ver cómo quedaría en la versión de Minecraft. ¿Sí? Acompáñenme. Y chicos, ¿qué les pareció? Bueno, ya estamos finalizando el video, así que no se olviden de darle al botón de me gusta si les gustó el video, y si no les gustó, cuéntenme en, en los comentarios por qué, por qué no les gustó. Y díganme ideas, ¿qué les gustaría ver en los próximos videos? ¿sí? Si les gustaría seguir viendo más de Minecraft, o si les gustaría seguir viendo, no sé, más de Full Guys. O si les gustaría saber más de Clemente. O si les gustaría saber alguna técnica en particular. Díganme y me comentan. Coméntenme, coméntenme. Saludos, hasta luego. ¿Y qué les pareció? ¿Les gustó? ¿Y qué les pareció? ¿Y qué les pareció? ¿Les gustó? Bueno. Bueno, chicos y chicas. <risas> eh... Bueno, esta es mi propia versión. ¿Ven? Este es el personaje principal. Y este en versión Minecraft. ¿Sí? Bueno, espero que les haya gustado. ¿Sí? Okay, <laughs>